Manos arriba y vamos a ello. Venga. Bueno, yo pregunté por lo de la forma jurídica, por el, por el hecho de Estado, terminamos hablando de la coordinación. Yo porque, eh, pues, me enteré hace poquito de todo esto, y uh, nosotros con un grupo de amigos, por el, por el ejemplo, eh, decidíamos, yo soy argentino, y con un grupo de amigos argentinos queríamos comprar un piso en Argentina. Entonces, en vez de, claro, decíamos, ¿cómo comprar un piso una sola persona para usar todo esto lo de los recursos? ¿no? Si al final lo voy a usar una vez al año cuando vaya a visitar a la, a, los, a la familia. Pues para resumir, entonces decidimos buscar una manera, juntándonos gente, 10 o 20 personas, que pongamos un poco de dinero y así comprar el de esto y tal. Entonces luego surgió la pregunta de cómo organizarnos si no es por el fin eh, económico, si no es el disfrute y, el, y la optimización del recurso. Pues así logramos eh, dos respuestas, la primera era la organización social no lucrativa, porque claro, al, eh, sí, pensamos en la idea de que uh, hacia dónde queremos ir y cómo va a funcionar, pero claro, tenemos que eh, la base es de pues, dónde estamos ahora y tenemos que pues, tener una identificación jurídica, no y yo creo que pues la organización, la organización social no lucrativa pues, puede ser una manera para controlar los presupuestos y toda la parte pues, monetaria que... ...que siempre tiene que ser muy transparente y etcétera. Yo te tengo que decir que... ...estamos en, en una especie de limbo... ...ahora mismo... ...en la que se nos han surgido las opciones de eh, formar ONG... ...formar una asociación... ...a funda, eh, una fundación... ...entonces eh, lo que intentamos hacer... Eh, ...siempre es asesorarnos por la gente que ya trabaja... ...cuando la gente trabaja en, en ONG te dicen... ...no, no montes una ONG... Cuando trabajan en una asociación, bueno, es una buena herramienta y cuando trabajan en una fundación te dicen, bueno, te metes en un sitio complicado. Entonces, ahora mismo estamos a expensas de que podamos eh, realizar una serie de estatutos, que es lo que están trabajando mucha gente, de forma desinteresada, eh, yo no digo nada, la etiqueta esa de coordinador es porque me ha tocado... Y yo, si, si te digo la verdad, no sé ni por dónde van los estatutos, así te lo digo de, de, de claro. Ellos están trabajando, eh, cada uno hace lo que quiere y bueno, eh, están avanzando poquito a poco. ¿Dónde queremos llegar A formar algo que nos permita el qué. Pues mira, uno de los problemas gordos es el que tú estás diciendo, esa persona jurídica. En julio, organizamos una, en julio de 2010 organizamos eh, la visita de Jack Fresco y Roxanne, eh, que son eh, unas personas que... Eh, están participando en todo el movimiento Zeitgeist en el mundo, eh, los que patrocinan o los que intentan eh, mandar ese mensaje de pensar en una economía basada en recursos, puede ser válida para todos. Pues bueno, ¿cuál es el problema que nos encontramos cuando no existe esa persona jurídica? Pues que yo, por ejemplo, tuve que adelantar casi 4.000 euros de mi bolsillo. Entonces, las facturas, por ejemplo, van a mi nombre. Cuando, vosotros sabéis que después de superar los 3.000 euros, Hacienda, eh, bueno y así empiezan a pasar una serie de cosas. entonces eh, sí, hace falta una persona jurídica Sí, la necesitamos ¿por qué? porque yo no puedo por ejemplo yo, ni ella, ni él, ni vosotros tenéis que asumir algo que era para todos porque después vienen problemas yo sinceramente no sé con qué problemas me voy a encontrar este año con la declaración pero bueno, alguno me vendrá supongo que si es muy gordo, si es muy gordo que no creo por esa cantidad seguro que me ayudarán algún compañero a solucionarlo y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo la persona jurídica que no sabemos aún hacia dónde nos vamos a ir eso sí, te puedo decir que no usaremos el nombre de asociación o fundación Zaygais porque creemos que mmm, no debemos manchar ningún nombre por una cagada nuestra ¿vale? eso es muy importante porque lo que puede ser muy bueno podemos cagar a nosotros mismos con cualquier patinazo sea mío porque mañana me vuelva loco y, mmm, y haga una barbaridad o lo que sea. pero estamos en, en expensas de, de tomar la mejor decisión para todos para que intentemos poner algún tipo de sede por las provincias porque eh, digamos nos beneficia a la hora de eh, tener un local, una asociación tiene privilegios a la hora de obtener un local para reunirse y muchas veces nos vemos con las dificultades de reunirnos porque o somos mucha gente y no cabemos o no encontramos un local. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora de lo, que, de lo que estamos haciendo. Es muy complicada esa parte. Es muy complicada porque, como ha dicho Rabana, la financiación la estamos haciendo entre nosotros. Por ejemplo, en, en Moving Forward en Valencia, eh, en dos días reunimos 220 euros a través de un Google Groups. Mandé un email, o. Bueno, mandamos un email, no me acuerdo si fue Rabana o yo, y dijimos, oye, hemos hecho un presupuesto, eh, nos cuesta tanto dinero hacer esto. Eh, necesitamos tanto dinero y de repente transferencia por aquí eh, eh, quedamos de dinero, tal cual, cual problema, transferencias transferencias a mi cuenta, eso es otro problema y si me vuelvo lo que me llevo la pasta vale, pues. eh, ¿yo qué hago? desde que pasó el tema de ese, esa cantidad de dinero tan grande, eh, todas las facturas las escaneo y las expongo en, en el foro, tachando mi nombre mi DNI, porque como entenderéis, no tengo por qué dar mis datos fiscales a, a nadie ¿Eh? y las expongo para que veáis eh, cuánto dinero se ha gastado eh, y si ha sobrado, qué se ha hecho con ese dinero pues con muy informe estoy esperando la factura ahora de, lo de las cartelerías que fueron enormes en Valencia, en mobiliario urbano de eso en los postes que veis eh, de las películas nosotros utilizamos lo mismo y es lo que estamos haciendo, transparencia total cuando se hace eh, una recaudación eh, Carlos comentar, eh, bueno, llevo una semana en el tema de los foros y tal, bueno, ya hace tiempo que vi el tema de fake guests, pero bueno, hasta que no vi la última película no, no me lancé más un poco al tema. Y bueno, estaba investigando un poco, lo típico por internet y tal, y bueno, estoy mirando vídeos sobre ecoaldeas, que, que son aldeas pues, que digamos que intentan subsistir autosuficientemente y tal. Entonces era para saber si algunos otros ya había llevado algún tema sobre esto, para saber si podíamos hacer algo para... Por ejemplo, un vídeo en el cual, porque hay varias aldeas. había una por Andorra, o no sé por dónde era, pero bueno, como para hacer algún documental que se explique de qué va esto, ¿no? Que también, digamos, que está un poco dentro de, de la temática de lo que sería de, de respetar la naturaleza y todo esto. Pues eh, yo te lo resumo muy rápido. Es la, por la... Sí, yo solo sé, de lo que yo sé... Es que es un tema que en Madrid está causando mucha inquietud. Hay mucha gente con mucha inquietud. Hay un, un grupo de trabajo que está bueno, pensando, investigando y buscando cosas. De momento solo es eso. Eh, en Madrid hay inquietud por ese tema. No sé cómo está. Experiencia eh, que hemos tenido nosotros. Como sabéis, eh, y los que no lo sabéis, este movimiento se trata mucho de eh, método científico. Método científico significa, si uno más uno es dos, pues oye, no, no pueden ser tres. Entonces, eh, cuando, empezamos en Valencia, cuando empezamos en Valencia, el tema de las ecualdeas se nos vino a la cabeza. Es algo, es como si fuera un proceso, desde que, en, desde que empiezas a leer, empiezas a escuchar, es un proceso como que todos hacemos lo mismo. Y de repente tú dices eso, las ecualdeas, cogimos y bu buscamos un mapa de ecualdeas y nos encontramos... ...con muchísimos problemas... ...no había ninguna ventaja... ...no sabíamos por qué... ...y qué hicimos... ...vamos a visitar una ecualdea... ...vamos a ver qué es lo que pasa... La ...primera ecualdea que llevamos... ...la tenemos que cerrar... ...porque es que no la podemos sostener... ...o sea, es un, es un dinero que no lo podemos utilizar... ...como para mantener toda esta estructura... Eh, ...después, qué pasó... ...encontramos otra ecualdea... ...y esa ecualdea... Eh, ...sí que eh, en una reunión grande... ...con toda la gente de Valencia... ...porque en este caso era de Valencia... Eh, esa mujer que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, una mujer muy maja, eh, Emilia, Emilia nos explicó que, que cuál fue su historia para decidirse echarse una cualdea Esta mujer, pues, como, todo, como toda persona, pues, se quedó quemada del sistema y decidió salirse, o eso es lo que quiso ella, salirse del sistema. Ella tiene, una, eh, tiene dos hijos, o no, dos hijas, y bueno, si veis el terreno, es acojonante. O sea, eso es, es una inmensidad. Eh, eso yo no sé si eran 15.000 metros cuadrados una cosa así que compró junto a otras personas que le ayudaron a crear esa cualdea. esa cualdea hoy en día no funciona no funciona ¿por qué? porque primero ¿dónde está el agua? Hay, existe un pozo dentro del terreno de una división de esas personas, eh, de esas parcelas de esas personas que querían vivir y ese señor resulta que eh, utiliza su recurso para exprimirlo al máximo si tú quieres agua y quieres más vas a pagar más ese es un problema. No hay luz, vivían con velas. No hay internet, no me puedo informar, no había televisión, eso es lo de menos. Pero en una sociedad en la que la tecnología eh, está a, a, digamos, a, avanzando todos los días, no puede ser que tú hagas un decrecimiento tan grande a vivir con velas. Primero, tenía unas hijas que estaban estudiando en la universidad. Es complicado, ¿eh? Yo solamente puntualizar una cosa respecto al tema de la secualidad porque mí personalmente, y creo que en este movimiento coincidimos mucha gente que nos interesa mucho el tema. Eh, solamente comentar que si, por ejemplo, en, en el caso este de Emilia, con su terreno y tal, llega el punto en el que decimos, hostia, pues tenemos los recursos, hemos encontrado la manera, eh, poniendo placas, molinos, lo que sea, eh, vamos a, a, hemos encontrado la manera de vivir allí y, vamos a irnos a esa cualdea, estaría genial, o sea muy bien, pero tenemos que saber que el hecho de que vivamos en una cualdea no significa que esa cualdea represente, entre comillas, eh, que sea un proyecto de, como movimiento fake lo, eh, Básicamente, lo quiero especificar porque eh, es lo que comentaba antes de un poco de la dirección, eh, si ahora mismo, por lo que sea, eh, ...nos dispersamos todos, nos vamos a igualdeas y perdemos la comunicación... ...el objetivo prioritario ahora mismo... ...que es nuestro objetivo prioritario, no tiene por qué ser el de todo el mundo... ...a lo mejor hay gente que prefiere simplemente tirarse al campo... ...y echarse ahí a vivir y vivir felizmente y yo lo respeto... ...pero los que estamos aquí pues hemos coincidido en que nuestro objetivo... ...prioritario ahora mismo es dar a conocer la realidad, eh, crear masa crítica... ...porque es lo que vemos vital, vital para que haya un cambio, entonces... Por eso intentamos, a veces de una manera más suave y a veces un poco más brusco y alguna gente incluso llega a molestarse, pero temas de ecualdeas eh, mantenerlos eh, fuera de lo que son los proyectos del movimiento por esa razón, porque queremos basarnos en crear masa crítica, crear conciencia y educación. Y obviamente se puede hacer desde una ecualdea, o sea, no es incompatible para nada. Hay mucha gente que, o en una ecualdea también es un término muy, muy abusado, ¿no? Puede ser una de puedes vivir en una casa incluso en la ciudad con un sistema digamos, de, de autosustentabilidad muy alto y, y que te permita pues contaminar muy poco y, y vivir de una manera aceptable contigo mismo. ¿no? Eh, básicamente, lo que buscamos es eh, la comunicación, o sea, crear esa eh, esta masa crítica, esta conciencia expandirla todo lo que podamos y de la mejor manera posible. Y lo de las alcaldías es perfectamente compatible, pero no forma parte un poco de, de los que son los proyectos ahora mismo. Por ejemplo, antes cuando había un grupo de, de los que os he mostrado antes, que por ejemplo era eh, tecnología o en el modelo estadounidense o eh, proyecto Venus e innovación en el modelo francófono. Y y es un grupo muy interesante a nivel de, de Crear Masa Crítica porque se dedican a investigar, a dar a conocer realidades tecnológicas que mucha gente desconoce y que es muy importante, y tecnológicas y a veces también sociales. No, de, no, no sé, hay mucha gente que por ejemplo llega a conocer el Movimiento CX y te dice no, pero es que los seres humanos somos todos egoístas y solo pensamos en nosotros y eso es una realidad que no puedes cambiar ni tú ni nadie. Y decimos no, bueno, es que hay eh, científicos que han estado investigando mucho sobre este tema y han descubierto que lo que dices simplemente no es cierto, eh, no es así. Entonces, eh, esta realidad científica eh, la tenemos en cuenta y, y trabajamos a partir de ella. Si tú opinas que no es así, pues bueno, vale, es una opinión, pero el conocimiento científico de, de psicólogos, sociólogos y, y mucha gente que ha investigado sobre el tema con experimentos y tal, pues han determinado que la naturaleza humana no es para nada ni egoísta. Bueno, todos los que habéis visto Muy Forward en la primera parte se explica súper bien y. y y no quiero tampoco enrollarme más. No, bueno, solo una cosa. El tema de la igualdad solo, digamos, lo enfocaba a nivel de, de informativo, ¿no? De, no a nivel de que ahora vayamos, pues, no vayamos... No, es sí, por está sí, genial. Si no, a nivel de, de... Bueno, a ver, que no estoy tampoco super metido el tema, porque acabo de empezar, ¿no? Pero eh, yo sé que hay gente, ¿no?, con el tema de investigando nuevas maneras de, por ejemplo, pues, cultivar lechuga o tomates y tal, ¿no? Sería una manera a nivel informativo de que la gente vea de que, de que tú puedes subsistir si quieres a ver, si quieres unos pequeños recursos ¿no? en base a la cual ya no tendrás que ir al supermercado a comprar. Ya no, no te hará falta el dinero para tener que comer y subsistir, sino que de esta manera ya... Entonces, sería... Desde las perspectivas es decir, que ¿no? sí, sí. hidroponía, por ejemplo, esto te permite que en tu finca, por ejemplo, tengáis... Una, un piso todo lleno de bañeras en la que estáis cultivando todo tipo de alimentos que os permiten tener eh, un cierto estándar de, de, de autosupervivencia, ¿no? de, de depender de ti mismo y de lo que estés allí haciendo crecer. Además es súper importante el enfoque global que tiene. Eh, cuando la gente busca esas ecoaldeas es un, es un poco una búsqueda de la, la propia supervivencia ¿no? de un grupo pero lo único que están haciendo es eh, aislarse o sea, hable mucho con, con la gente y es que lo que se propone es un cambio global y no que cada grupito se vaya a una ecualdea hay un montón de problemas, por ejemplo cuando estás en una ecualdea y los recursos que están dentro de esa ecualdea tienen que compartirse, depende ya de quién trabaja, en realidad lo que le pasó a Emilia fue eso, qué familia trabaja haciendo esto o lo otro, empieza a fallar la gente, por ejemplo, ¿no? Eso es algo normal. El otro no cultiva tomates, entonces si no cultiva tomates no tiene más derecho a coger recursos de los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habrá que estamentar esto un poquito, habrá que decir, habrá que tener a alguien que mande aquí o allá porque si no esto es un desmadre y no todo... Tenemos... Habrá que hacer intercambios de productos. Bueno, pa para facilitar los intercambios de productos inventemos la moneda. <risa> o sea, que en realidad no, lo que tenemos hoy no es casualidad o, algo, o una agenda secreta, es un, una especie de evolución, un proceso que nos lleva a lo, a, a lo que tenemos hoy, a ¿no? este método que ya está un poco, porque el estatus ahora lo trata de mantener y perpetuar, pero bueno, la idea es más allá, es un enfoque más complicado incluso de, de comprender para mí. Claro, es la que historia. todo el mundo al mismo tiempo pueda tener la fuerza suficiente de decir no, ecualdeitas no, todo el mundo vamos a dar ese paso ¿no? claro. tecnológico y sostenible, claro. ecológico. Lo podemos eh. respirar todos. Claro. Entonces, si me voy a una ecualdea y no puedo respirar, Y ya poniéndonos catastróficos, si uno tiene una ecualdea y se va todo realmente al garete, uh -huh. los que no tienen van a ir con lo que conocen, una escopeta. Claro. Van a decir, eh, eh, aquí, ah, hostia, aquí hay de todo. <risa> y eso, claro, ¿qué, qué vas a hacer? Es un tema, es un tema... Básicamente en una igualdad el problema suele ser que se siga administrando en la escasez. Eh, la economía basada en recursos precisamente lo que manifiesta es que esta escasez <tose> es deliberadamente creada. Y entonces, debemos empezar por saber esto. Sabiendo esto, pues ya eh, digamos que tenemos un camino hecho hacia, hacia, hacia exigir, ¿no? Porque es algo yo creo exigible que... Que no, se, que no pase esto, que si se cae el precio de la leche, pues se ha caído, lo siento, pero para todo el mundo habrá más. Pues, pero que no, no se puede estar manejando todo el planeta en base a una, dict una dictadura de mercados, que es lo que haya lo mismo. Más preguntas. ¿Vamos? Claro que la solución no lo pone la película al final, es hacer una revolución y ir en contra de los que están ahí arriba, pero... ¿Cómo se organizaría eso? ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros que se puede organizar eso? No, no, ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué harías? Pues obviamente la forma es juntando más al pueblo, juntando a la gente en sí y enseñarles eso. Es, realmente cuando comentan lo del Facebook es una herramienta muy útil para lanzar el mensaje a mucha gente a la vez ir que vaya pasando voz a voz y a lo mejor algún día mmm, poder entrar en... en en representaciones del pueblo, comisiones obreras, UGT, estas cosas, moverlo de esa forma para que ellos realmente respalden al pueblo. Y si hay que quitar un gobierno, como hacen ahora en Egipto, pues todo el mundo sale a la calle y quita ese gobierno y busca una forma de hacer las cosas bien. Sí. Como te digo, por ejemplo, que políticamente, sabes, o si no lo no sabes, te lo digo, el movimiento es apolítico. Ya, pero en la sociedad en la que estamos no puedes quitar una cosa por otra, hay que hacerlo poco a poco. es, poca es poca. difícil, que es difícil. Sí, ejemplo. ...en Irlanda, vosotros sabéis la, la crisis que, que ha habido allí... ...y bueno, hubo, hubo una parte de, del gobierno... ...que propuso a los ciudadanos irlandeses... Eh, ...votar eh, un tipo de economía que eh, fuera eh, capaz... ...de eh, llevar al país hacia adelante... ...pues resulta que uno de los miembros de Irlanda... ...propuso una economía basada en recursos... ...que es la que nosotros eh, buscamos... ...anécdota, ¿qué sucedió? Empezó a subir como la espuma... ...o sea, era una economía, digamos, eh, perdón, era un ejemplo... De, de, de cómo avanzar, ¿no? Es una evolución de, de, tu, de tu sistema. Se trataba de votar esa economía para ver cuál era la que tu país votaba en tu página web de tu país, de tu gobierno. Resulta que esta economía empezó a subir como una fuma, todo el mundo la votó y de repente un día desapareció. Y el gobierno, no sabemos... La sí. Porque tienen miedo y no quieren... Sí, la explicación son... fue que no querían un cambio de sistema. Querían simplemente una pero, modificación no, no de... No que este es un ejemplo de lo difícil ah, ah. que es políticamente entrar no. de esa forma. Entonces, yo, creo que no. A ver, yo, para, para. yo quería proponer una cosa que creo que estamos dejando un poquito de lado, o bueno, igual es mi interpretación, perdonadme si es así. Yo creo que muchas veces, a, a, además de lo que está explicando, de la estructura jerárquica en la que vivimos y en la cual estamos muy condicionados a que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, incluso cuando pasamos a un nivel de pensamiento crítico, seguimos condicionados por esos patrones y esos barrotes mentales. Entonces, ahí, eh, o sea, en tu pregunta, que también es mi pregunta y yo creo que es la de todos, ¿no? ¿cómo damos el salto? La, la transición, que es la gran pregunta del movimiento CEI, eh, creo que a veces miramos mucho fuera en vez de dentro. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? ¿Qué patrones, qué hábitos mentales y qué hábitos de consumo tengo que.? En ese sentido, yo es una cosa que cada día intento compartir con todo el mundo para emitir y recibir, ¿no? Porque todos hacemos pequeñas cosas, pues desde la tontería de evitar coger el coche lo mínimo posible hasta la tontería de criticar, o sea, en el sentido de, de, de hacer alusión a marcas que, pues que, que llevan a cabo, a cabo conductas ilícitas, como la explotación de niños, conocida por. Nike ¿no? y todo este tipo de cosas, pero además proponer ¿no? el consumo de productos que sí que están eh, optando por una vía ética. El, eh, yo eh, personalmente me muevo en el, en el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo en lo que es la comunicación publicitaria. ¿no? Entonces, eh, me gustaría decir que no somos conscientes del poder que tenemos como consumidores, no lo somos. o sea Tenemos muchísima más capacidad de actuación y decisión comprando en nuestros hábitos de consumo cada día, en nuestras pequeñas compras, que en nuestro voto, pero muchísimo más, radicalmente más. Con nuestros hábitos de consumo podríamos cambiar el mundo. Porque así es como se mueve el marketing. Vale, entonces quería proponer un poquito eso, que si habéis visto las camisetas por detrás del Movimiento Cegues, pones tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces mi propuesta es eso, empecemos por uno mismo y tú no aprendes, tú cuando eres pequeñito no aprendes de tu padre cuando te dice no fumes, si lo ves fumar vas a fumar. O sea, aprendizaje vicario. En la medida en que actuemos, y nosotros vayamos cambiando internamente vamos a ir cambiando las cosas. Eso no quiere decir que no hay que hacer activismo, que no hay que organizarse, hacer actividades y de todo el tipo. Pero lo principal, yo creo que el motor de cambio tiene que ser uno mismo. <coughs> eh, eh, un Dogo. a cambiar del tema? Esta? Pues sí, puedo cambiar el tema. Sí, es, que sí, es que si vas a cambiar la pregunta, había una persona que quería intervenir en este tema, bueno, entonces, si podemos alterar un momento el orden para no cerrar, para cerrar, para no cerrar el tema si, no. y vos volver. No, eh, pintor, ah, quería responder vale. este. Sí, quería, quería responder el tema, la, el tema de la transición. Es muy bonito esto, el tema de una revolución. ¡Arr! Vamos a la calle, ahí vamos a matar a la gente. No, bueno, vamos a ver. Para una transición de este tipo no, no puede ser así, no puede ser como en Egipto, no puede ser una cosa bestial, irracional de vamos a tirar un gobierno, eso no puede ser así. O sea, para poner una economía sí. basada en recursos hace falta una tecnología, o sea, hace falta una, una, o sea, un un planificación, una planificación acojonante. O sea, Antes de terminar con el dinero hay que crear una serie de, de fábricas y cosas para, para poder abandonar el dinero. Porque si no, al día siguiente de que hemos tirado los gobiernos, tenemos escasez y tenemos que, poner a, a, tenemos que volver otra vez al mismo sistema. O sea, hay que, antes de llegar a la economía basada en recursos, hay que hacer una serie de cambios sociales que vayan encaminados o a que los científicos, y los técnicos, y los ingenieros, psicólogos, si, si quiere, uah, todos, los, todos los técnicos vayan desarrollando ya los sistemas que se van a hacer cuando se desconecte el sistema. Porque si, si llegamos a, a Egipto y tiramos al gobierno, ¿y ahora qué? ¿Entiendes? ¿Ahora qué hacemos? Nos quedamos en la calle, tiramos el dinero y ya está. O sea, antes de eso, tiene que haber una planificación. Si es crucial como una revolución francesa y no pasamos dos semanas, uh, dos, dos años uh, intentando de, de destruir el sistema y todo esto, esto no va esto a es El eh, movimiento seguido se basa en la tecnología. Y la tecnología. Uh, no funciona así, o sea, hace falta que haya fábricas, técnicos, eh, psicólogos, sociólogos que vayan trabajando en común para ir desarrollando eso. No puede ser que haya un cambio como Egipto porque al día siguiente tenemos un militar aquí, ¿sabes? Entonces, eso, esa es mi. Y resumiendo esto, Linux, todos conocemos Linux, la Wikipedia, RepRap, ¿sabéis lo que es la RepRap? Es la es la impresora de software libre y de hardware libre que es capaz de auto replicarse una impresora 3D. Esa es, vamos a ver si la estoy ahora en expensas de poder conseguirla. La es, se puede comprar directamente. Podéis comprarla vale 350 euros y 320. Hola podéis. vale. Es muy es relativamente sencillo porque tiene vamos hasta hasta el último tornillo explicado hasta cómo tienes que atornillar. Entonces esos son ejemplos. Linux ha tumbado. A un montón de, de, de usuarios de Windows, la Wikipedia, ¿qué vamos a decir? Son ejemplos. Ahora sí, luego. Sido... Sí, yo hago la pregunta de si se puede hacer una transición científica. ¿Científica? Sí. Quita un poco más, ¿no? Que por es científica. El momento se dice que se basa en el método científico y eh, lo más oculto se podría decir de eso está, o lo más esencial está en la transición. Pero no hay método científico que yo vea para hacer esa transición. El primer sí. método científico que ha empezado, por ejemplo, Gordo, es en Colombia. Trabajadores de la NASA trabajan de forma desinteresada en el movimiento CX de Colombia. Por ejemplo, en motores súper mega eficientes sacados de la aero. Eh, bueno, de, los, digamos, de lo que son de, las naves espaciales que van hacia, hacia el espacio. Por ejemplo, eso lo están aportando sin, sin ningún tipo de digamos de, de exigencia económica eso es una transición científica que alguien de ese nivel y de ese calibre colabore sin cobrar ni un duro bueno, pero no, nosotros no buscamos una transición científica, de hecho tenemos la tecnología para hacer proyectos Venus, pero nosotros estamos buscando una transición social, ese sí. era el tema que está... Que claro, la transición que tra social es colaborar sí. sin cobrar, por ejemplo esa es una transición social transición científica es que un científico colabore de forma desinteresada por ejemplo eh, yo qué sé, Tesla, Nicola Tesla. Nunca exigió ningún tipo de dinero. Es más, él cuando eh, descubrió eh, la transmisión eléctrica, su eh, objetivo, yo lo digo porque yo en eh, mi profesión me dedico a la ingeniería eléctrica, eh, se quiso hacer de la, de la energía eléctrica un, un recurso eh, mundial para todos de forma gratuita. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó, eh, que empresas de alto calibre compraron todo tipo de patentes para poder explotarlo al máximo. Si ese tipo de gente nunca ha tenido un reconocimiento, perdón, una recompensa económica, ¿por qué no lo vamos a tener ahora? Eh, Carlos, ¿querías intervenir de nuevo? Bueno, la última, porque... Nada, simplemente lo que antes del de tema de la economía y tal. Bueno, es una, un poco una pregunta retórica, ¿no? Pero si realmente revolucionarlos, revolucionarnos cuando realmente tuviéramos cosas en las que basarnos, ¿no? Como decía él, de que no podemos decir, quejarnos y, ah, no, no quiero el dinero, pero tenemos que dar también propuestas, ¿no? Para que realmente haya algo en lo que basarnos. Si realmente tuviera que haber una revolución, creo que sería el, el retirar el dinero de los bancos, porque sería lo que realmente colapsaría todo y que nos daría <risa> ventaja a la hora de poder votar más importantemente, ¿no? Teniendo ventaja contra, no a lo político que hablamos, sino a lo que realmente manda, que sería el dinero y, y todo lo demás. No solo retirar el dinero de los bancos, sino hacerlo todos a la vez, sí. el mismo día. Ese día habremos cambiado. Sí. Eh, solo, ¿Solo una pregunta? Eh, ¿Se puede comprar camisetas o... De las solo, solo para y los y es que nosotros es muy fácil de explicar, nos las hacemos ah, a vale, nosotros mismos no pero las facilitamos claro, hay diseños ya para que cojas y te la ah, vale, si quieres vale, una vale. te damos los medios para que te la hagas vale, vale. esto ocurrió en Valencia un día que decidimos eh, dar un poquito de publicidad y gracias a un miembro de Alicante, Gran que es el coordinador que se dedicaba a la estampación ¿no? la estampación tenía amiguetes que te lo hacían, pues no, no, no la sacó al precio de la camiseta y lo que costaba a día de hoy esa empresa, eh, de forma desinteresada, nos ofrece esas camisetas en su web de una forma totalmente electrónica, tú pones cuántas camisetas quieres y te envían, lo único que, digamos, basta tener de sobrecoste es el, lo que te cueste que te lo envíen, el envío. Las camisetas se hacen a precio de coste, todas. Pero vamos, que el diseño está y que si tú te la puedes hacer con tu método, efectivamente... Eh, eh, Dani eres, ¿verdad? Sí, um, bueno, simplemente matizar lo que ya han dicho ellos. En realidad no se trata de una revolución al estilo revolución francesa en el que haya que asaltar, incendiar los barcos y, y quemar todos los billetes. En realidad se trata de encontrar los mecanismos básicamente a través de un cambio de mentalidad, de la forma en la que estamos acostumbrados a, a, a plantearnos todas las cosas. Hostia, necesito una camiseta, voy a tener que comprarla y usar dinero para, para tenerla. Pero pues cambiar ese proceso de pensamiento por otros nuevos, buscar otros medios de intercambio, buscar otras soluciones a las que ya están hechas y a la, las que nos han enseñado y llegar a conseguir hacer el dinero un medio totalmente obsoleto, que no sea necesario. O si, sea, es, es... Sí, es como tratar de resistirse lo más que uno pueda eh, en adquirir, adquirir algo a cambio de dinero o, o, o a pedir un crédito o a pedir una hipoteca. O, me resisto y si, y si estoy metido en esa maraña <coughs> tratar de encontrar el camino más posible para salir de ahí eh, sí, cada hay... uno sabe lo que tiene dentro de sí y de su casa y cada uno sabe por dónde sería más fácil la salida si la salida es posible o no pero en suma venimos a decir lo mismo todos el cambio es de dentro a fuera primero dentro porque si no, no hacemos sí, nada hay, hay muchos memes dentro de lo que es la la, la, las, las discusiones que ya hay sobre el dentro del movimiento de las cosas que se pueden hacer o las que se están intentando uh, hacer que son, son riquísimos hay, hay uno que a mí me gusta mucho de, que le, le, le he oído a Peter Joseph que es, no nos preguntemos cuánto dinero hace falta para hacer tal cosa preguntémonos qué recursos necesitamos sí, qué recursos tenemos para hacerlo es cambiar esa mentalidad y, y también aprovechar los propios agujeros que tiene el sistema para luchar contra él. Es, es, es lo que ha dicho ella. Como, como consumidores tenemos un poder brutal. Brutal. Lo que quieren las empresas es convencernos para que compremos. ¿Vale? Pongámosles condiciones. Busquemos qué condiciones ponemos. Informémonos acerca de qué marcas consumimos y qué están haciendo. En el caso de los bancos, por ejemplo, os recomiendo una web que se llama The Bank Secrets. O sea, The Bank Secrets. Eh, punto or, ¿vale? y como hay varias os digo que tiene un fondo como eh, sale como un mapa mundi y es así como muy interactiva rollo flash no y la qué, la ¿Qué? La sí exactamente de la la me me la ¿no? pues eso y ahí te informa un poco de los bancos de qué tipo de, de, ¿no? de conductas tienen cada uno de los bancos luego también está el tema de la banca ética a lo mejor es sacar el dinero no pero teniendo en cuenta que hay gente que no puede Dice, no espera, espera, a... espera, espera, espera, espera, espera. Te vale. usa. Sí, tenemos una autoridad de antes, ¿eh? que nos que actualmente lo que necesitamos es una evolución en lugar de una reducción. Esa uh -huh. es Es todo claro y conciso ¿Qué? Matías pues yo creo que la transición ya está lo que pasa es que es el primer segundo de todo lo que es claro. la transición que estamos haciendo hoy que la idea primero para la transición yo creo que la la idea sería eh, no, no, no uno como, se, como dijo él eh, lo de Egipto porque la gente no sabe cómo reaccionar si de repente todos sacamos el dinero del banco o todos dejamos de comprar o todos hacemos lo que sea Uh, digamos en plan ataque directo al sistema, pues eh, claro, sí, vale, fantástico, no hay dinero y tal, pero luego no solo no hay recursos, sino que la gente no sabe cómo reaccionar a eso, porque no está preparada y porque no tiene la información. Por lo tanto, lo primero es la, la, la, la transmisión de información y el desarrollo del pensamiento crítico, que es lo que también se propone, que es lo que también sería otra base, que es la modificación de la educación Uh, ...actual que hay, porque lo que es es transmisión pura y dura de información... ...y no te enseñan a, a, a, a tener tu propia respuesta a, a este problema... ...que yo lo puedo solucionar de una manera, tú lo soluciones de otra, tú de otra... ...y vemos cuál es la mejor o igual son las tres igual de, de buenas. Entonces yo creo que al final es eso, no es eh, encararlo en base a la, tra la transmisión... ...de que hay un cambio veniendo, que, que se necesita y que, es nece o sea, y que lo necesitamos todos como seres humanos... ¿no? Y que al final, pues, que estamos en ello. Y tú has dicho, hay un aspecto muy importante, encontrar un punto en común. O sea, yo creo que es un error que cometemos todos cuando empezamos a desarrollar el pensamiento crítico. Que es, sí, empiezo a darme cuenta de que el mundo no va mal, o sé de hace mucho que el mundo aunque va mal, tal, pero este es mi mundo ideal. Pero como no es igual que tu mundo ideal, ni con el tuyo, ni no hacemos nada, vivir y vencerás es ¿no? lo que hacen un poco, que desde ahí, desde muchísimas líneas entonces, por eso es una cosa que a mí personalmente me encantó el movimiento, porque no es una ideología no es de izquierda, no es de derecha, no es de esto sino que se trata de, vamos a mover, vamos a mover, ir en una dirección y poco a poco ya lo iremos definiendo, porque el movimiento, como bien a, a, no sé quién lo ha dicho antes, no está cerrado o sea, es que hay cosas que encontraréis yo la primera, dando la mano, que no estoy completamente de acuerdo y que no me terminan de convencer pero es que de lo que yo he visto, de partidos políticos de, de otros movimientos, de organizaciones es lo más abierto, digamos y lo que está más dentro del marco ético y eso es lo que me importa y ahí es hacia dónde voy De hecho, hay una cosa que viene en todo esto, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos ni la verdad absoluta como decía Carmen, eh, una de las cosas principales en las que estamos trabajando es en unir a más movimientos o sea, no significa que el movimiento CEI es el típico, verdadero, como hacen todos los, eh, los partidos políticos o los movimientos sociales desde Valencia, por ejemplo, colaboramos e, e intentamos hacer que el grupo de decrecimiento y de crecimiento se llama de eh, esté digamos eh, trabajando con nosotros eh, en movimiento por la paz y la no violencia también estuvimos en contacto con ellos y estamos, lo que estamos intentando es que nos demos cuenta de que todos los movimientos estamos luchando por lo mismo qué estamos haciendo eh, luchar por un nombre porque mi movimiento es mejor que el tuyo no no estamos todos en el mismo sitio y es lo que estamos intentando hacer desde el movimiento unir a todos para que todos vayamos hacia o sea, hacia el mismo sitio. Uh -huh. eh, Rodrigo, ¿querías aportar? Sí, sí. Bueno, Hablando del tema de los hábitos de consumo, ahora que estabas hablando de esto otro, también estaba pensando pues, en que la idea es un poco de unificar, ¿no? unificar el, una, una, un movimiento unificador, digamos, más centrado en las semejanzas que en las diferencias. Pero bueno, yo yendo a lo que decías tú sobre el <coughs> tema de esto de los hábitos de consumo, hay un punto muy importante que es el de la obsolescencia planificada. Y sería una lucha, una cosa que podemos hacer también a nivel individual, añadiendo un ejemplo más a lo que estabas diciendo antes, en, en hábitos de consumo, en cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde casa también? Ser más conscientes de este hecho de la obsolescencia planificada, si alguien luego lo quiere explicar, o lo explico yo mismo después, no sé. Pero más o menos sabéis de qué va el tema. Sí. Eh, la cuestión es que eh, luchar contra eso significa, puede significar pues muchas cosas, eh, hacer que dure cuidar más cosas, que dure más reparar, sobre todo. Os dais cuenta, por ejemplo, que un coche, el coche mismo, están hechos hoy en día, mueren por la electrónica. Antes se reparaban hace años, se reparaban las piezas. Tú te vas a Marruecos y te reparan una pieza. Eso aquí ya no se hace. Aquí lo tiras, tiras la lavadora, tiras la nevera y compras otra nueva. Esos son hábitos de consumo que hemos adquirido y no nos hemos dado cuenta con los años. Claro, creemos que ahora tenemos más estándar de vida, más nivel de vida. Y no es más nivel de vida, es una calidad realmente peor de vida. La que les claro, a lo mejor nosotros bueno, siempre tenemos la nevera, que la cambiamos cada cinco años y parece que la tengamos siempre nueva pero no ese es el punto el punto es que tenemos un artefacto, cualquier cosa que nos compremos que sea de necesidad que es importante también pero que eso mmm, debe durar y se debe reparar, por ejemplo ¿no? un tema que es un punto importante hablar y a creas? ah no Bueno, yo estaba con el tema de Pansecret ¿eh? de la página esa resulta que mis padres abrieron una cuenta en el BBVA hace, hace dos días y me, me llamaron a mí para que firmara. entonces, eh, estaba aburrido el tío estaba haciendo ahí todos los trámites y tal y, y dije, bueno, voy a, voy a empezar a tocarle un poco las narices y le, empecé, y, le, y le dije, vamos a ver, oye ¿no sabrías un poco qué van a hacer con mi dinero? Eh, la gente, ¿sabes? y el tío dijo, no, bueno, es que se, va, se pone todo en un fondo y tal yo digo, y... y ¿Y qué haces con ese fondo? Porque claro, el Estado te obliga a quedarte solamente más, creo que es un 8% o un 2%, el resto lo inviertes, ¿no? Pues podría saber yo en qué, en qué coño estás invirtiendo el dinero y tal. Y el tío me dijo, no, bueno, se puso nervioso, eh, bueno, es que esto no es así, porque no sé qué, me sacó y dice, bueno, en las cuentas corrientes no puedo saberlo, pero en los fondos de inversión, me sacó, me sacó, abrió la carpeta y, y vio que los fondos de inversión pues tampoco decía dónde iba el dinero. Y yo digo, pero entonces me estás diciendo que, que no sé yo qué narices, qué narices estés invirtiendo, y si, si resulta que una, una, una empresa nuclear o, o lo que sea necesita dinero y os pide un crédito, a lo mejor yo estoy metiendo el dinero en vuestra cuenta porque el banco ha aumentado el interés para captar clientes para poder financiar una nuclear y yo no sé lo que que te dice este mucho este, este dinero. Y el tío empezó a razonar allí y tal, y al final acabó dándome la razón y dice es que hay muchos temas oscuros y tal y, tal. <risa> ¿sabes? y no yo digo, tienes, yo digo, te tienes que informar un poco mejor. Ya la próxima vez que hablemos pues ya pues le informas un poco, le vas a tu jefe y bueno ya pues ya, ya me comentas y tal. Estuve a, punto de decirle, estuve a punto de recomendarle a la página de avance que para que sepa que el DBVA financia armas y es uno de los principales financiadores de armas en el mundo, por lo tanto, mi dinero está matando a otros niños. Yo yo, por ejemplo, soy de médicos sin fronteras. Entonces, por un lado tengo mi cuenta que mata niños y por otro lado tengo a los médicos sin fronteras que les ponen de irritar, ¿me entiendes? Es una incoherencia de no sé qué. Y empezó a contarle de las ventajas, los beneficios, todo lo que yo iba a obtener cuando yo me muriera. Eh, ese dinero que yo había estado pagando toda mi vida. ¿no? Y mientras tanto, ¿qué está pasando con ese dinero que yo estoy invirtiendo? Ahí? ¿Yo voy a poder usarlo en algún momento si lo necesito? No. Eh, si yo me voy a la, a la quiebra o estoy en bancarrota y dejo de pagar la cuota, ¿qué pasa? No sirve todo lo que, has pasado, lo que has pagado. ¿Te lo devuelven? No. Entonces, pues como... En un momento dado, sí, determinamos algo y digo, ¿no te parece absurdo lo que me estás comentando? O sea, me estás vendiendo una cosa que no me garantizas que a mí me va a servir de nada. O sea, primero me tengo que morir para que ese dinero les iba a alguien. Pero si lo necesito yo, que estoy viva y muriéndome de hambre, no me lo vas a dar. Entonces, mira, ¿sabes qué te digo, cariño? Mira, ¿tienes un boli en la mano? Sí. Mira, apunta esto que te digo. www.facegate.com. Pinchas y te enteras. Me colgué. ¿Alguien más? A ver, que no sabe movimiento. ¿Cómo es? ¿Tu nombre? Emilio. No, era un tema que sacó en la última película. Sí. Un tema que sacó en la película, ¿no? en la tercera parte, la última que salió, el tema de la educación de los niños. También es muy importante, ¿no? Sobre todo, eh, cambiar un poco el la forma de enseñanza de las escuelas, ¿no? O sea, un poco... Eh, que aprender el, el, el, al niño, no, enseñar al niño, perdón, pues expresar sus sentimientos, ¿no? Para, y, y tener un pensamiento crítico, ellos mismos, que no lo imponga el profesor y lo que diga, sí, sea amén, ¿no? Por un profesor o alguien superior, ¿no? Y nada, eso. eso sí. Sí, está claro, está claro. La base de, de, de... Si queremos... Que este movimiento que empieza ahora tenga futuro, a quien más hay que prestarle atención es a los pequeños. Y a quien más hay que prestarle atención es a, a los jóvenes, a los, que, a los que van a heredar esto que nosotros estamos haciendo ahora. Si te sirve de algo, hay educadores infiltrados ya intentando educar un poco mejor en, en los institutos de hecho la escolarización no es obligatoria en España según el país, en España en concreto lo que es obligatorio es dar una educación al niño para lo cual pues, eh, pues en el caso de que tú quieras educar a tus hijos cosa que yo lo voy a intentar por lo menos o a la escuela pública no la quiero, no lo quiero llevar ni a la privada eh, convencional en ese caso lo tienes que justificar en el sentido de que viene un asistente cada cierto tiempo para certificar que aprende matemáticas, que progresa adecuadamente y todas estas cosas. Pero que se puede, o sea, se puede no tener a los hijos en el colegio. Ya no hay ¿no? Sí, sí, o sea, legalmente se puede. Y ya hay iniciativas de escuelas más progresistas, escuelas anarquistas, escuelas de otra índole, ¿no? Roberto. Tony. Tony. ¿Cómo es El mundo al revés, ¿no? Eduardo Galeano. El... Sí, sí, me encanta. El mundo patas no. arriba. No. No? No? No? No? sí. Bueno, sí, vale. quien no lo conozca, pues lo recomiendo porque realmente a mí me gusta leer. ¿Estás mal. <risa> no, y es uno de los pocos libros que me han enganchado a parte del mundo, esencialmente, de, de Justin Gardner Y el mecanoscrito segundo origen de Pedro lo que es todo el tema, plagas y el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, que lo recomienda, porque. De hecho, hay una nota muy buena en ese libro que habla sobre el atentado de las Torres Gemelas. Si no lo recuerdas, te... no me acuerdo no de la página. Es como ver los eh, documentales de Keynes. ¿No? Que ayer me quedé dormido en el trasero, lo siento. Ya <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> sin subtítulos también hay que decirlo. <risa> Esto, Ferran. Sí. A ver, eh, más que nada es un, es un poco de autocrítica, porque antes, bueno, pues dicho que Facebook es un movimiento apolítico y todos tenemos muy claro que este sistema no funciona, pero a veces tendríamos que pensar también un poco qué podemos aprender de este sistema. Por ejemplo, no sé, a ver, todo el tema de los... los a ver, la, el agua, la electricidad, todo esto, vale, está controlado por privadas, pero habría que empezar por ahí, cómo está ahora, qué podemos aprender, cómo podemos mejorar. Porque si vamos a igualdías, bueno, hemos dicho que no es muy útil, pero sabemos que todos queremos al final abrir el grifo y que salga agua. Bueno, eh, cosas como esto los recursos, después también la organización. Los estados, vale creo que pocos de aquí estamos de acuerdo en cómo funcionan un poco pero también habría que organizar las cosas es decir, no, no solo a políticos ya está, nos quedamos tan anchos, sino habría que debatir las cosas también eh, si... digamos era, eh, lo que cierra el debate Dale, contesta, hablaremos de eso después. Vale. Eh, luego de nuevo yo quería hacer una pregunta demasiado concisa, ¿hay un método de organización científico? Porque yo creo que no, sinceramente. ¿De No, de segues de cualquier científico... ¿De ZEIGES, por Espec así decirlo? No, no, no, de segues no, no, ¿De no, no, no que ya ¿Eh? Métodos de organización científico de la gente. De científico. Científico de la cualquier gente? empresa, cualquier cadena de montaje, ya está organizada así. Claro, simplemente no sé si es. tienes que trasladarlo a algo más grande. Con un, un, más, enfo con un enfoque ético, por favor. Cualquier empresa con una Porque... cadena de montaje que sea capaz de ser eh, autosostenible. Eh, auto <coughs> Los hornos, ahora mismo, nuevos, tienen limpieza Yo, por ejemplo, eh, eh, sabes que hay máquinas que se autogestionan. Máquinas que saben, eh, por ejemplo, un aerogenerador sabe dirigirse él mismo hacia el viento. No hace falta que tú vayas. Vale. Eso ya es. Entonces, voy a matizar más. Hay un método de organización horizontal científico porque, la las, porque las empresas son la verticales. Claro. Pero es que no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de gente que hace cosas sin... sin vestir, eh, un digamos, una, una recompensa económica. Esa sí que la Y yo creo que... es una de esas, Linux es una de esas, Wikipedia es una de esas... Eh, no sé si meterme aquí, porque a lo mejor no tiene nada que ver pero cuando Wikileaks hizo toda la barbaridad que, que ha hecho, que bueno, que será buena o mala, quienes le apoyaron y le sacaron la cárcel fueron las personas que pusieron dinero desinteresadamente, eso funciona, sí. El apoyo de, fo de, de, de forma de, y voluntaria funciona. ¿Y por qué no va a serlo en una, en una cadena científica de, de, digamos, de desarrollo o de transición? Entonces, ¿es simplemente un supuesto? ¿Perdón? Sí, es un supuesto simplemente... Una respuesta, una respuesta. Básicamente, más que el, eh, una forma de organización determinada que sea la óptima, lo que importa más que eso es, la, es el método que se utiliza para ir optimizándola constantemente. Y eso yo creo que sí que es posible aplicando el método científico y sí. eh, simplemente experimentando y viendo eh, lo que funciona, pues, pues seguimos experimentando a ver si ya funcionó por esto o por lo otro. Eh, entiendo más o menos es más el, el método que, que el fin, el fin no lo vamos a alcanzar nunca o sea siempre se van a poder mejorar cosas espero, si llegamos a un punto en el que no se puede mejorar nada, a lo mejor vaya pues, de mentira lo que, es, lo que es el método científico es un proceso que está perfectamente definido desde hace muchísimos años además hay variantes porque hay muchas formas también de hacer las cosas pero sus pasos fundamentales están muy bien establecidos y muy bien definidos en la Wikipedia por supuesto viene en esta fase, puedes consultar hay una serie de pasos no, no, si se... además, además está, está luego entre la, la, la investigación de, de distintas posibilidades uh, cuál de ellas puede ser la más conveniente, establecimiento de hipótesis eh, experimentación revisión de resultados eh, comparación con, con, con otros uh, desde, desde otros círculos fuera de aquel que está haciendo el experimento para comprobar si realmente eh, es, es reproducible o no la falsabilidad, todos estos son conceptos que están ya muy muy establecidos y que se pueden reproducir, justamente pues, es una de las finalidades del método científico, científico que se puede reproducir y verificar. Y luego métodos de organización, pues hay muchos también, es cuestión de, de organizar. Valga, valga la redundancia. Eh, Sebastián, ¿querías comentar algo? Oh, perdón, no sé si habéis cambiado Respecto al tema de la educación, eh, no sé si lo han escuchado hay un documental que está a punto de salir, que se llama La educación prohibida, que justamente plantea un cambio de paradigma de la educación eh, bueno, primario, secundario, y hacen reportajes eh, a diferentes centros educativos alternativos, eh, en varios, países, desde eh, Argentina, hasta de España. Y, se puede ver está el trailer, está la declaración debido a y está pronto a salir. Claro. que bastante interesante eh, perdón, a ser así, es, que, eh, es importante que vayamos cerrando porque hay un último punto que tenemos que contaros, que queremos contaros y no queremos que os vayáis, como ya se ha ido mucha gente. Le damos a Deusa que era la última palabra <coughs> que bien anotada. Eh, sí, yo me en es la, la, la, si ¿no? eh, eh, la sociedad científica, evidentemente hay jerarquías desde el punto, o sea, desde el momento en el que hay personas que tienen más conocimientos con otras. ¿Qué pasa? Que si tú tomas tu posición de poder como un servicio que realmente es el poder, o sea, es un servicio a la comunidad. Eh, te das cuenta de que necesitas muchísima humildad para estar por encima, jerárquicamente y no puedes desvalorarle la opinión o las conjeturas o las hipótesis de una persona que tiene menos conocimientos que tú, simplemente porque tenga menos conocimientos que tú. El argumento tiene que sostenerse por sí mismo, no dependiendo de quién venga. Entonces, dentro de la comunidad científica hay bastantes trazas sectas, no, hay una sección que de científico no tiene nada, pero después hay otra sección que realmente aplica el método científico, de verdad, y trabaja de puta madre, si me permites. Gracias. Eh, yo lo único que quería a añadir a lo que hice ella es que, claro, al final es un problema de valores, porque, claro, valoramos mejor al que gana más o el que está por encima en un trabajo o en, o en cualquier sistema, y al final yo creo que es... Eh que es tan necesario tanto como la persona que va a la calle, como el enfermero, como el médico, como el que coordina, como el que escucha y como el que habla. Entonces al final lo que tenemos que entender es que somos todos necesarios y que somos todos iguales. Y es nadie imprescindible. Eh, eh, sí que las, las personas que, que, que gestionan los países ahora mismo sí que no están preparados para nada. Una ministra de Educación, por ejemplo, no sabe prácticamente nada sobre educación cualquier otro ministro, entonces yo que, que los científicos y la gente que ha estudiado sobre ciertos temas pueden gestionar no en un país o a la gente normal. Vale, eh, es importante que eh, os contemos un poquito eh, cómo acceder, cómo acceder a, a este sistema en el que estamos trabajando todos que conozcáis eh, los equipos y los grupos de trabajo que existen para, si alguno eh, decide que se puede encajar en alguno mmm, tenga la información necesaria le eh, paso la palabra a Javi que está ahí al fondo con su gorra, para que nos lo cuente bueno, pues, no, bueno, yo me llamo Javi y no sé si alguno me habéis conocido ya por y el, el tal, me gusta liar bastante y soy bastante escueto muy gracias Bastante sintético y tal Lo que hago yo es bastante sencillo Es recoger a gente que va bastante perdida que es lo, que, lo primero que nos dimos cuenta Es que había mucha gente que entraba en el foro Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Más alto, gracias ¿Así de alto? Entonces, eh, lo que hacemos es Coger a la gente que se quiera apuntar No sé si habéis visto que pone quiero ayudar en el foro todos los que entran por aquí es como si dijéramos gente que al final se pierde, de una manera u otra. Empieza a entrar y no sabemos bien dónde entrar. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar facilitarle a esta gente, que va un poco perdida, que no tenga que entrar en el foro a buscar los grupos donde están, o si me tengo que apuntar, o dónde tengo que apretar y tal. Intentamos ayudar de esa manera, pues, facilitando la información, dando los links, dando los correos o lo que haga falta. También a veces hemos intentado incentivar a personas de sitios que son nuevos o gente que, que ha empezado a colaborar y tiene inspiración de hacer no sé qué. Pues, siempre se le intenta dar ese empujoncito para que se puede ser que lo haga y si no, pues, pues nada. Pero básicamente es esto. No sé si tenéis alguna pregunta, espero que no. Bueno, <risa> eh... hubo, hubo un problema, que es que cuando empezamos había tanta gente que quería hacer tantas cosas que no, vamos, no éramos capaces ni de asumir todo lo que se quería hacer se creó eh, una parte en, en la página, en el movimiento español, que se llama Zeges Projects, y en Zeges Projects es donde eh, la gente que quiere colaborar tiene su espacio dedicado eh, solo para eh, trabajar y no dedicarse, pues yo qué sé, a pensar en que si Cristiano Ronaldo mañana le van a dar una patada más que a Messi. ¿Vale? Pues ahí tienen su, digamos, su rinconcito para no desvariar y eh, su espacio, pues, para su investigación, como lo tienen los de comunicación y prensa para hacer su periódico y su revista, pues como lo tiene la, el equipo lingüístico internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos intentando mejorarlo porque como aquel que dice lo acabamos de, de, de implementar, pero que vamos, que Javi eh, es el que está metiendo un poquito ya a la gente en el sitio quieres hacer esto, este es el equipo, quieres hacer lo otro, este es el otro equipo. Porque lo, la putada de todo esto es que cuando, eh, un ejemplo es que cuando nos, eh, nos ofrecen un recurso, muchas veces se pierde por no aprovecharlo en el mismo momento. De todo tipo, restaurantes, hoteles, estudios de grabación, micrófonos, gente que ofrece de todo tipo de cosas. Gente que me manda su currículum, gente que me manda direcciones webs, PDFs que ha hecho, trabajos reales, trabajos teóricos, edificios. La idea es coger a, a la mayor gente posible y intentar <coughs> coordinarla de una, de una forma un poco organizada. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estas personas, igual que no han indagado en el foro, no han entrado hasta el final, denotan un poco de falta de interés. Lo que suele concurrir en que cuando mandamos el correo para confirmar que esa persona se ha puesto en contacto, no ha desaparecido. Entonces, no sé si ahí se, se puede meter más paz o lo que sea. Pero sí, hay una afluencia fuerte, contamos que de 100 colaboran 3, pues son 3, o sea, son, son positivos. ¿eh? Y hay mucha gente pues, que obviamente ataja, va a los grupos, se une él solo y entonces a mí ni me conoce. O sea, yo no existo para esa persona porque ya tiene suficiente capacidad y sabe manejar suficiente las herramientas como para él solo, apuntarse y tal y tal. Entonces es un poco, eh, no es un grupo de bienvenida, ni es un, no, es un poco los que van perdidos, pues intentar cogerlos, pues sabíamos que había mucha gente. Fecha de hoy hay 200 ¿no? 200 personas en tres meses, una cosa así. También Moving Forward le ha dado un empujón y yo pues instaría aquí a cualquiera que tenga ganas de echar una mano con esta tarea en concreto, que es bastante sencilla. O sea, es coger correos y añadir links, leer sobre todo y sobre todo buscar información. No solemos dejar al azar que una persona nos dé un vídeo de YouTube o nos dé una... Yo tengo una productora y tengo no sé qué, yo no lo dejo al azar, siempre intento indagar hasta el final y ver que realmente esa productora existe, que esa persona tiene la productora, hasta qué punto de profesionalidad la productora nos puede ayudar, qué recursos nos facilita si realmente todo es gratis cuando se está intentando vender la productora, que también estas cosas también pasan. Entonces, pues de todo esto ir soltándolo para allá, soltándolo para allá es muy sencillo. No sé, pensarlo todo si alguno no. ¿Alguna cosa que decir? ¿Sabéis que era ya? No, vale, pero si alguien quiere eh, tomar en este momento, después de toda esta charla, ha tomado ya la decisión, lo tiene claro, allí en aquella mesa del fondo, donde están las compañeras sentaditas con esa cara tan amable, eh, puede tomar nota de vuestros correos para mandaros información o podéis dejar vosotros eh, un lugar donde os podamos localizar. O directamente entrar a la página sí. y, y Todo lo que mandéis Javi, al formulario de quiero ayudar me, me viene directo. Eh, es, os irá guiando. De una forma u otra eh, vais a ser mm, súper bien, bienvenidos. Y bueno, eh, no usamos dinero, pero el amor lo derrochamos. Así que os no, esperamos. Claro. Igualmente ahora cuando cerremos ¿no? un debate, coloquio, conversación, pues quien quiera preguntar cada de veces pues le da vergüenza o simplemente no le gusta hablar en público. Nos vamos a quedar aquí un ratito y luego vamos a cenar. o sea, Os animamos a que os queréis o a preguntar, a cenar, lo que queráis. Sí, yo voy a decir una cosa también y tenéis que entenderlo. Los que estamos aquí, los que estamos hablando y tal, no somos nada diferentes de vosotros. No somos personas especiales que hemos tomado decisiones especiales. Solo somos personas que tal vez nos hayamos enterado un poco antes. Esto no, no, no varía nada. Lo que quiero decir es que todos los que estáis sentados aquí ahora, somos nosotros hace un año, medio año, seis meses, sí, etc. Etcétera, etcétera. Eh, mucha gente intentará colaborar de forma activa, mucha gente pues, no lo va a ver conveniente por lo que sea, gente que podrá, gente que no. Pero realmente la fuerza de CGIS no está de aquí para aquí. La fuerza de CIGEIS está, señores, Fuera. de aquí para allá. Eso lo tenéis clarito todos es importante eh, que lo sepáis. O sea, que lo tenéis que llevar todos vosotros dentro. Nada de que lo, lo que nosotros, yo este señor los os podamos decir su criterio no tiene mucho sentido. Es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir muy bien. a partir de ahí obrar en consecuencia, saber qué hacemos, dónde colaboramos si queremos o no. Ya está poco más. Ya enrolla demasiado, Lo pues importante no somos los que estamos aquí, sino los que están por venir. Claro, eso es lo importante. Que sois vosotros eh. poner el caminito para que vengáis, facilitarlo lo más posible.